Buenas, me da dos de carnita y dos de asada por favor. Claro, enseguida. Ah, hola hermano, ¿qué pasó? ¿Viste las noticias? No, ¿por qué? En unos pocos minutos va a haber una llamarada solar que mandará al carajo todo celular, computadora, y el internet mismo. No te creo. Si no me crees, entonces explícame por qué el cielo de repente está amarillo. ¡Puta madre! Apaga todos los servidores ahora mismo. Señor, serían 10 pesos. Ahora no, hay que ir a un búnker ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasará? Una llamarada solar mandará todo al carajo. ¡Puta madre! Eh. Mejor me llevo mi puesto de tacos, lo desarmaré, se desarma rápido. Listo vámonos. Por cierto, ¿qué día es hoy? 23 de abril de 2023. Con razón mi internet era una mierda esta mañana. En el búnker. Vaya suerte, llegamos a tiempo. Un momento, no, se quedó afuera. Ah, hola Roblox, estaba acá en tus oficinas jugando algo de Roblox con mi amigo Mike, porque mi internet iba demasiado lento en mi casa. Ah, hola Roblox y Wilderman. Espera, ¿y eso qué es?